buenas bienvenidos a un video más el día de hoy eh, no va a ser muy relacionado a canadá pero sí muy relacionado a mi pasado en méxico como algunos saben desde 1999 tengo a México como mi casa, donde hice toda mi carrera de trabajo en entretenimiento hotelero, donde tengo amigos, donde formó mi familia, donde nació Luca, entonces México es, es nuestra casa. Una de las grandes tradiciones que siempre me gustó de México y que con el permiso de los mexicanos me estoy trayendo a Canadá para que mi hijo eh, Luca pueda crecer con esta tradición y que la pueda mantener. Por si no lo sabés, el primero y el segundo de noviembre se festeja el Día de Muertos. Hay diferentes formas de hacerlo, hay más religiosas, hay más espirituales, hay de todo un poco. Si querés tener un pantallazo para vos y para tus hijos de cómo es y de qué es lo que se festeja y qué se celebra, te recomiendo la película Coco, pero si no la viste, eh, te invito a verla porque te resume de una manera linda qué es lo que se conmemora el Día de Muertos. El Día de Muertos es la única noche del año en que nuestros ancestros nos visitan. Ponemos sus fotos en la ofrenda para que sus espíritus crucen de vuelta. Eso es muy importante. Si no las ponemos, ellos no cruzarán. Preparamos esta comida y dejamos cosas que amaron en vida, mi hijo Y todo es para que la familia se reúna. Una de las cosas principales que se hace es hacer un altar. La gente que nosotros recordamos, que quieran que nos visiten, pueda ser recordados. Eh. Así que bueno, hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes estilos. Eh, hasta cada estado del país tiene su diferente forma de hacerlo. Yo te voy a mostrar las cosas básicas que necesitamos y el significado de algunas. Por ejemplo, eh, que podés hacerlo de siete pisos, de siete niveles. Esos siete niveles eh, significan eh, los siete niveles que tiene que pasar el espíritu para descansar en paz. Hay otros que son de tres niveles y hay otros que son de dos niveles. Salir. Una de las tradiciones dice que el primero de noviembre es la visita de los niños, de los menores, y el, el segundo es de todos los santos, pero bueno, también de los mayores, los adultos. Y bueno, tenemos las fotografías, que una de las cosas muy importantes es que es eh, para la persona que, que vos querés que te venga a visitar. Eh, yo voy a utilizar cinco fotografías, eh, voy a utilizar la de mi papá, que bueno, ya sabía que iba a esta parte por eso la quería hacer solo eh, antes de que venga Luca y Brandy la idea del, del día de muertos como te dije antes es alegría y es felicidad son un nudo de garganta típico porque uno extrae a las personas que van a recordar y aparte porque nos van a visitar así que bueno tenemos que estar alegres y contentos de que este día es, es posible bueno, así que empezamos por mi papá. Él eh, decidió quitarse la vida. Eh, así que bueno, para algunos está en algún lado, para otros está en el otro lado. Estudioso, uno de los mejores oh, eh, oftalmólogos, eh, laburadores de, de los ojos de la Argentina y de Latinoamérica. Hizo un diccionario, daba clases. Eh, y bueno... Lolo, mi abuelo para la gente de Rosario seguro conocen desinfectal desinfección total el dueño es el que inventó desinfectal y fanático de Newell tipo alegre, tipo respetuoso gran asador un crack Lolo Vivi, mi abuela Valeria es la persona más buena que conocí cero maldad siempre buena onda siempre ayudando la típica abuela que quiere unir a toda la familia que cocina todo el tiempo la única vez que me gritó fue porque no quería comer y me cago a pedo Clarita es una persona muy importante para mí en mi vida me guió mucho nos apoyábamos mucho en todo sentido la llevó a la enfermedad que tantos años sufrió pero bueno, sé que estás descansando, nos estás viendo, nos estás cagando a pedo. Pero bueno, te agradezco por escucharme siempre. Y la última, mi madrina. Hilda. Tengo que definir la palabra madrina, entender la palabra madrina, entender qué es lo que hace, cuál es la función. Ella lo completaba al 100%. Su risa y su voz se escuchaban a kilómetros y kilómetros y tiene mucho que ver con el nacimiento de Luca. Así que bueno, ya pasé la parte difícil por eso no quería que tenga otros dos, para que no me vieran así así que bueno, vamos a empezar con el altar del Día de Muertos como puedes ver hicimos nuestro altar de tres niveles cielo tierra e inframundo eh, primero pusimos el mantelito blanco en, en, en los niveles que dicen que representa la pureza generalmente se usan eh, las calaveras de azúcar eh, pero bueno eh, no, no conseguí así que bueno puse estas que son un poquito más coloridas y un poco más festivas el significado de las calaveras de azúcar es que la muerte sea un poquito más dulce y no sea solamente tan amarga velas eh, para guiar a las, a las almas y que puedan llegar acá a esta casa. Aquí está El copal que lo voy a poner en la parte de arriba para purificar un poquito el aire. Acá Ber arriba quién está? Alberto. Alberto, muy bien. Al lado quién está? La tía. Uh, Hilda. Hilda, muy bien. Después. Bibi. Bibi. Después. Lolo. Lolo. ¿Y después. Clarita. Clarita, muy bien y Mamá, Ma... No. Ma, can... <ríe> muy bien ah, gracias. Bueno, gracias <ríe> Un poquito de sal Para que el cuerpo eh, del que nos viene a visitar no se corrompa en el camino Como parte de la celebración un poquito de alcohol acá pusimos eh, un poquito de tequila eh, vaso de agua el vaso de agua como te dije antes representa que cuando las almas vengan no tengan sed en el camino y también se refresquen para que puedan regresar. No conseguí flor sin pasuchil pero bueno, esto es lo más parecido que encontré por el color y la forma y este es el camino que los espíritus se eh, tomarían. Okay, aquí también, también de adorno. Papel picado, eh, también es lo que, lo que había. Eh, representa un poquito la festividad. Cuando hay papel picado, puedes ver que es como una fiesta o como una celebración. Una cosa muy interesante, desde que puse el altar, Mila no se movió de ahí. Y dicen que los perros guían y cuidan a, la, a las almas cuando, cuando vienen para acá. ¿Verdad, Mila? <risa> pan de muerto. Se puede hacer uno para cada, para cada alma que nos viene a visitar. Pero bueno, vamos a hacer... Eh, uno para que compartan cuando vengan y celebramos todos juntos la verdad que estoy bastante satisfecho con lo que nos quedó está bueno para que también las generaciones siguientes recuerden a su gente una de las que más me gusta de, de todos los años que viví en México así que muchas gracias México después de tantos años de ser gente y de pasar mis 20 y mis 30 allá me pude traer esto para mi vida y para mis, mis siguientes generaciones. Así que muchas gracias. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo. Lo siento que no tiene nada que ver con Canadá. Quería mostrarte otra parte de nuestra vida. Y también a lo mejor te sirve, a lo mejor te, te gusta y ya lo empezás a hacer. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. A ustedes, los veo el 2 de noviembre para celebrar juntos. Nos vemos en Instagram y nos vemos en, acá en el canal. Muchas gracias. Feliz día de muertos para todos. <música>